En hecho registrado la madrugada de este martes, un raso de la Policía Nacional perteneciente al Comando Noreste, último de un disparo a su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Nayeline Stephanie Margarín, de 25 años de edad, que residía en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, muerta a manos de raso Félix de Jesús Paula. Voy a esta madrugada investigando las circunstancias del hecho de Stephanie eh, ...de Marilyn Stephanie... Eh, ...murió de un disparo en el pecho... ...y estamos ya en la pesquisa del lugar... Eh, ...haciendo levantamiento propio... Eh, ...aquí en la Cristina en la PAPI Olivier... ...de la parte alta... ...y no tenemos más detalles por el momento... ...porque estamos apenas empezando eso. ¿Quién es el nombre del que, la, del que la hirió? No, estamos trabajando esa parte ahí... ...con la policía. No, simplemente eso... Eh, ...el disparo, murió de un disparo... ...parece que estaban en un sitio... Eh, ...paseando, llegaron a la casa y... Un vecino escuchó la detonación el y los hijos... de, de la No, eso ahora, más adelante le da mucho detalle porque no podemos apresurarnos a dar detalles de, de eso sin confirmar todo esa parte. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la fémina encima de la cama de su residencia. En el lugar, la policía científica recolectó un casquillo para pistola calibre 9 milímetros. Familiares exigen que el hecho sea investigado. Bueno, eh... Esperamos que el jefe de la policía haga su trabajo para que lo aprecie, el que emprendió la huida, que lo aprece y le aplique, para aplicar todo el peso a la ley. Ese delincuente que dejó dos niños en la orfandad menores, matando a nuestra sobrina en la madrugada. Los niños lo encontraron lleno de sangre ahí tirado arriba de su marido. Esperamos que el jefe de la policía haga su trabajo. La uniformada expresó que se está investigando el hecho, por lo que están tras la búsqueda del agente policial para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. Precisamente en esta vivienda, ubicada en este municipio de San Francisco de Macorís, residía la víctima Nayelin Stephanie. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron al agresor a cometer el hecho se suma a los múltiples feminicidios ocurridos en el país en los últimos meses. Para NTN reportó Joanny Paulino.